Hola, soy Paul Vargas, director de sucursal uh, del equipo de Brenda Casas con Citywide Home Loans aquí en Las Vegas. Quería hablarles hoy acerca del programa de Home is Possible y de cómo poder sacar todavía más dinero al programa. Como saben, Home is Possible les otorga eh, plata o dinero hacia los costos de cierre, hacia el enganche. Eh, de aquí hasta septiembre, primero hay una manera de poder sacarles otros $1,500 en adición a todo lo que le están regalando um, en el programa. Para más información, llámenos al 702-499-6556. 702-499-6556. Y con mucho gusto le ayudaremos a aprender cómo calificar.